Aquí estamos en el muro. Los lamentos. Y hay un rabino que está llorando, llorando, llorando. Acá que ven el Mesías, está llorando que venga el Mesías. Están tristes, están frustrados, orando. <tose> Aquí, por siglos y siglos y siglos, los judíos están esperando la llegada del Mesías. El Mesías ya llegó Jesucristo y va a volver por segunda vez. Ellos no lo recibieron, no lo aceptaron así, pero aquí estamos en el muro de los Los últimos días y Cristo ya viene pronto por su pueblo Y Cristo pronto vendrá Las profecías ya están encima El pueblo judío tendrá su tercer templo Pasarán por la gran tribulación, sufrirá mucho Y el Señor vendrá eventualmente y establecerá su reino milenial Aquí desde Jerusalén Aquí desde el muro de los lamentos de Jerusalén, el evangelista Cali, Dios te bendiga ricamente.